Los líderes deben verse en la tesitura de pactar por el bien común o dimitir. Aquí no se trata de ver quién gana, sino quién sirve. Si estamos a ver quién gana, pierden los más pobres. Es necesario alcanzar un pacto entre todos los partidos políticos, estamentos sociales y económicos para salir juntos de la crisis. La calidad de liderazgo y la responsabilidad de gestión se miden en la capacidad de diálogo y consenso para un compromiso cooperativo con el objetivo de primar la salud de la ciudadanía y un desarrollo sostenible para los que habitan el país y los para los pueblos más necesitados del hemisferio sur. Los líderes que no sean hoy capaces de dialogar y trabajar juntos deberían dimitir por ética profesional. Como esto puede ser más bien una utopía, somos nosotros los ciudadanos los que tenemos la responsabilidad de exigir y elegir mejor a nuestros representantes y gestores de los bienes comunes. Existe una actitud bastante generalizada en la sociedad actual que consiste en seguir diferentes ideologías sean religiosas, políticas o económicas de forma radical y por tanto buscando imponerlas a los demás y excluir a los que piensan y son diferentes. Así construimos muros, vallas, grupos radicales, etiquetas y hacemos imposible cualquier diálogo real y toda colaboración constructiva. Saber valorar las cualidades de los demás, al mismo tiempo que aceptamos sus peculiaridades y hasta manías, es algo fundamental para la convivencia. El presidente de la Conferencia Episcopal afirmó recientemente la necesidad de asegurar el ingreso mínimo vital, ya que toda la enseñanza social del Evangelio se basa en cuidar la dignidad de cada persona, especialmente de los marginados y empobrecidos y en trabajar por el bien común y del planeta por solidaridad. La nueva forma de gobernanza, de gestión y de economía es y debe ser esencialmente ética y colaborativa, por tanto, quienes no sean capaces de dialogar y trabajar juntos no están capacitados para una responsabilidad común donde todos deben y estar y sentirse integrados. Esta semana del 25 de mayo, el Día de África, deseamos y colaboramos para que todos los pueblos africanos sean los protagonistas de un desarrollo sostenible y ecológico gracias a su sabiduría ancestral, su juventud bien educada y a sus abundantes recursos naturales. Oye, oye, oye, oye, oye, oye.